...en directo desde Murcia... ...ducentésimo, sexagésimo tercer día... ...seguido de protestas... ...contra el muro que está partiendo la ciudad... ...saludos cordiales, Paco... ...263 días seguidos de protestas... ...yo me incorporo ahora como podéis ver... ...estamos dejando atrás... ...la ciudad... ...este puente de hierro... ...lo estamos dejando atrás para estar de regreso a las vías. Me incorporo tarde. Estoy que valgo un poquito... Muy agotado. Buenas, Juanjo. Venga, sí, yo, yo me incorporo ahora, imagínate. He tenido que descansar antes de venir, Juanjo. Venga, hasta luego. Uf, la gente nos saluda. Insisto, eh, vengo aquí para mostraros esta realidad. La gente está celebrando que el ministro de Fomento y el delegado del gobierno tendrán que dejar sus puestos debido a que ha prosperado la moción de censura 263 días seguidos y van cayendo los políticos uno tras otro y la gente sigue aquí la gente la gente sigue aquí y van cayendo los políticos unos tras otros y es que ...con Murcia se han equivocado... ...buena gente... ...buenas Marcos... ...los murcianos nunca se rinden eh... ...sí... ...montón... ...totalmente eh... ...yo iba por un lado y vosotros por otro... ...qué... ...sí, sí... ...hoy es noche de decir saludos cordiales Paco... ...es que nos, ha, nos han engañado, nos han metido por callejones... ...ya hemos saludado a Paco, ido no a saludarlo... ...ya ha ido allí a saludar a Paco... Paco, Paco, Paco. Saludos cordiales, ¿Eh? ahí. Saludos cordiales Paco. Pero, pero, voy a Mo momento, ahí, ahí, a ver, a ver. No, sé, no lo mereces, ¿eh? Bueno, fíjate, fíjate que hasta te mandan besos. ¿eh? Inmerecidos, inmerecidos. pasa que los murcianos y las murcianas somos así, Paco. Paco, Paco. ...Paco... ...si la gente se conecta ahora dice... ...¿pero quién es Paco?... ...pues Paco, el delegado del gobierno en Murcia... ¿Eh? ...Paco, pues una persona que cree que el cortijo es suyo... ...y la policía y todo... ...y que la gente son unos terroristas... ...y bueno, y ya, ya sabéis... ...todo lo que va pasando tantísimos días... ...hasta en Costa Rica se sabe... ...que antes... ...Sergio estaba felicitando a la gente de Murcia... En Twitter, debido a la marcha de Paco, no sabemos dónde va, pero por donde pasa mueren las flores. Así que nuestro pésame allá donde vaya, Paco. Y la gente, pues ya veis, de vuelta de las calles, contento, no te creas, ¿eh? Lo estoy hecho polvo. Kitty, estoy... ...estoy agotadísimo... ...por, por eso me incorporo incorporado tarde... ...mientras la gente estaba de paseo... ...yo estaba durmiendo, ¿eh? No te creas... ...estoy agotadísimo... ...y respecto... ...a la alegría... ...es más que nada transmitir la alegría... ...que sí que hay, aquí... ...que la gente está teniendo... ...sí, sí, Meriver, ...un placer, adiós... ...yo particularmente... ...hoy he publicado un tuit... Donde menciono una lista de tweets desde septiembre de 2016, más de año y medio, donde ya comentaba que Pedro Sánchez regresaría. ya podéis ver, ¿eh? Iba poniendo, cargando Pedro Sánchez, y poco a poco, 10%, 20%, 30%, y lo he ido contando durante año y medio. Es decir, que no estoy sorprendido, ¿eh? ...no estoy sorprendido... ...la gente apoya... A la, ...a la... gente... ...la gente apoya a la gente... ...aquí al paso... ...entonces... ...yo particularmente... ...considero que gobierne quien gobierne... ...la gente tiene que exigir siempre... ...que le represente... ...y que... ...procuren su bienestar su bienestar que reduzcan la desigualdad social en lugar de incrementarla que para tener derechos humanos no sea necesario comportarse como un héroe que se pueda tener libremente y a mí particularmente me da igual quien gobierna ahora, si quien gobierna tiene una sentencia en la que los jueces dicen que son corruptos ...y ya no solamente eso... ...sino que además... ...hay evidencias... ...pues evidentemente... ...que se vayan... ...es evidente... ...y ahí pues hay una alegría... ...pero... ...España necesita mucho más que... ...que se vayan unos políticos corruptos... ...y vengan otros, ¿eh? ...porque a ver... ...que la solución del PP sea el PSOE... ...pues ya me estará contando... ...es lo mismo que hace siete años... ...cuando España se echó a la calle... Hoy también comentaba que si en el 2011 gobernaba el PSOE con el PP en la oposición y la gente se echó a la calle masivamente en toda España, el Movimiento 15M, y siete años después estamos igual, yo preguntaba ¿en qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? Hay que ser críticos, ¿eh? Hay que ser críticos. ...aquí de momento, evidentemente... Bueno, es el hoy. ...aquí estamos contentos porque claro... ...la gente, ¿no?... ...porque... Eh, ...el último delegado del gobierno... ...pues... ...ha reprimido mucho a la gente... ...entonces, pues oye... ...iba tratándole con altanería, arrogancia, prepotencia... ...y ahora pues la gente sobrevive... ...y él... ...pues... ...políticamente no sobrevive... Pues la gente está diciéndole adiós, adiós, corruptos, adiós. Y volviendo de regreso a las vías. Insisto que esta protesta, 263 días seguidos, siempre en la, a partir de las 8 de la tarde, a las 9 salieron hacia hacia el centro de la ciudad y luego yo me he incorporado ya bastante tarde porque ahora mismo son las 10 y 40 de la noche me he incorporado muchísimo más tarde de lo que hayan salido así que fijaos la paliza que están dando esta gente más de bueno casi dos horas de caminata hoy en un ambiente pues más alegre si bien siempre alerta, porque mientras no haya soterramiento, mientras haya muros, la gente seguirá saliendo a la calle. La gente seguirá saliendo a la calle. Eso lo deben tener clarísimo los que se van. Los que vengan o los que quieran venir. Lo deben tener clarísimo. En Murcia la gente ha salido 260. 260 y tres días seguidos a la calle, y como si hay que salir, 1.595 días seguidos. En Murcia, a la gente nada la detiene. Juanvi, buenas noches. Si me caigo y no respiro, ya sabes, dentro de la puerta del ayuntamiento, ¿eh? ...con un cartel cargado con el muerto... ...acuérdate... Con el muerto ...sí... ...pero dentro, pues si no me barre. ...buena Darío... No, ...es que estoy... ...agotadísimo, eh... ...me he hecho una... ...a las nueve estaba durmiendo, imagínate... ...no podía venir... ...pero aquí estamos... ...por ahí está... ...para un sitio, está ahí, bien cuidado... ...estaba con Dani... ...se corta... Bueno, ahora mismo hay muchísima gente, hay muchísimos teléfonos móviles también. Hoy es un día histórico. Hoy Juan B es, es un día histórico en el que hay algunos que están histéricos. Y nerviosos... Hoy, hoy se abre, se abre. Estoy tan emocionado que no me salen las palabras. Llevamos seis años de oscuridad, como en la Edad Media. Y, y hoy es un día de... Se abre una luz, ¿eh? se abre la esperanza. Hoy podemos decir que, que podemos creer, que, que podemos hacer cosas, la ciudadanía, ¿no? y, y, y que no salgan inmunes los, los, los corruptos. A ver Ese... si vemos la luz del túnel del soterramiento. Sí, sí. No, no, no creo, pero bueno. Oe, oe, adiós Bernabé, canta aquí la gente. Hacéis bien. Enhorabuena a toda la gente decente, así es. Mariana. A toda la gente de bien, a toda la gente de bien. Aquí días, nos, vemos días, nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Ahora Bernabé tendrá tiempo si quiere pasarse y días, las por las vías. Paco. ¿Qué? Sí. No podía. No podía, Rosa. Mira, Carmen con la megafonía también. Vaya día, ¿eh? Dice adiós a Rajoy y aquí la gente, adiós Rajoy, adiós de la Serna y adiós Bernabe. ¿Queda claro? Ahí estamos. ...Juan... ...aquí... ...coche, agente de los coches, apoyando... ...esta marcha... ...que ya lleva casi dos horas... ...volviendo a las vías... 263 días seguidos, ¿eh? Habrá alguien al que este adiós del mundo corrupto parcial, ¿eh? De algunos corruptos les haya pillado por sorpresa en su casa. Pero en Murcia les ha pillado en la calle porque todos los días salen a la puñetera calle. Todos los días nos vemos en las vías. Entonces, no importa cuántos corruptos queden por salir, les esperamos, les esperamos en las veas, Les vamos a esperar todos y cada uno de los días. Tenéis tiempo, tenéis tiempo para iros, que aquí os vamos a hacer la gente, os va a hacer la, el homenaje que merecéis, el homenaje que merecéis. Sí, se va al Caimán, sí, se van a las Islas Caimán, es donde, donde se van, a los paraísos fiscales, ahí es donde se van. Buenas tardes, Antonio. No podía más, Antonio, tenía que recuperarme un poco de salud, ¿eh? Era... que no dudo que un desfallecimiento de audiencia, pero vamos, no, es, no, no estamos aquí por eso, estamos para mostrar la realidad, no para tener audiencia, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? ¿Eh? Está por ahí, está con Dani, está bien, sí. Así es, Central Mano nos comparte Liante, nos comparte la entrada. Hoy hay concierto de los de Cien Dolores en la sala Revolver, o bueno, aquí hay gente del barrio. Pero el día 15 hay un concierto de electrónica contra el muro. Y ahí está Liante, ahí recordándolo, genial, Liante, porque además estábamos cansados cognitivamente, físicamente, emocionalmente todo y viene bien toda ayuda eh 15 de junio en garaje Beat Club electrónica contra el muro si buscas en internet electrónica contra el muro ahí lo puedes ver eh en apoyo a, todo, a toda esta gente ...fijaos aquí, la gente está viniendo... ...luego haré de nuevo RT... ...sí, sí, hay que, hay que llenarlo eh... ...ha habido ya allí dos conciertos... ...dos Soterra Rock... ...y hay que... ...llenarlo... ...saludos a toda la gente que estáis viendo esto en Facebook... ...ahí tenemos el hoy, hoy contento, luchador de... ...de los fines de semana sobre todo... ...que se apunta... Cuando no hay clase, está contento. Rume, a Rume se le ve contento también hoy. Se te ve contento, Rume. Vaya, bueno, sí, a ver. Si nos quitan a este delegado de gobierno, esto va a ser el paraíso. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué pasa. Ya si nos quitan al PP. Vamos a ver. ¿Hay diferencia entre la presencia policial de 10 atrás a hoy? ¿O todavía no? No, todavía no, todavía no. Yo creo que empezará a notarse la mejor esta semana que viene y tal, pero de momento no, a la vista está que están, están igual, vamos, ahora mismo están igual. Ayer por un momento se pensaba que no iban a gritar tanta presencia policial, pero pero vinieron otra vez, se fueron y vinieron. Fueron a cenar unas croquetas y para acá otra vez. Muy bien. Rume, saludos del liante y de la gente de aquí. <risa> un abrazo, liante Venga. <risa> Adiós, don Pepito. Sí. Adiós de la Serna, adiós Bernabé, decía la canción Viaquinga. Adiós de la Serna, adiós Bernabé. Tarata tarata tarata tarata. Así que eso se está cumpliendo, ¿eh? Adiós de la Serna, adiós Bernabé. Y todos los días. Y todos los días. ¿Quién se espera en las vía. La policía, la policía ¿Quién nos espera La policía, la policía no, no, no, vamos a a la Ay, ay, ay, madre mía <risa> Celebrando, celebrando Sí, sí, ya veo ya, eh La gente hoy, día de muy celebración importante, importante. Sí, hoy hay que estar aquí La verdad es que debería salir todo el mundo a a a, a manifestarse, ¿verdad? a celebrarlo y a reivindicar nuestros ah, nuestro sí. derechos y, y unos valores que se están perdiendo ...qué lástima que, la, que no salga la ciudad entera... ...así es, es un, este es un momento histórico... ...y no cuando hay una competición deportiva... ...que va a ser, una, esto es una competición deportiva... ...esto es una celebración... ...esto es un hito y esto es una maravilla... Que, ...que la gente del barrio salga... ...porque la gente está muy unida... ...así es... ...pues aquí tenemos la gente que está... ...apoyando... ...y presenciando este momento... ...también histórico, ducentésimo, sexagésimo, tercer día consecutivo... ...regresando a la plaza de Soterramiento, donde está muchísima gente... Oye, oe, adiós Bernabé. No, hostia. No, no, no. A ver. Ahí abriendo una botella de sidra para celebrarlo. Paco. Pues ya ves, Juanny, aquí la cosa está muy animada. ...muy animada debido... ...a que se tiene que marchar... ...Bernabé... ...mira... ...acabamos de llegar... ...a la plaza de soterramiento... ...como siempre, a un lado los agentes... ...a otro lado... ...las gentes... ...a otro lado las gentes... ...algunas personas ya también se han ido... Bueno, Manolo... Se han ido ya para su casa, otras la mayoría no, la mayoría se han venido aquí a esta plaza porque hoy ha habido marcha por el centro de la ciudad, ¿eh? casi dos horas de marcha con este ánimo y esta fuerza, con este ánimo y esta fuerza. ¿Se oye? ¿Adiós Bernabé? Saludos Pilar, Antonia, Juanín. Hoy momento histórico. Momento 263 días. Adiós de la Serna. Adiós Bernabé. Recuerdos institucionales, señor Bernabé. Recuerdos institucionales. Las multas se las mete por ahí. Adiós. Saludos cordiales. Está mandándole la gente al delegado del gobierno. A ver, lenguaje no verbal, por si no se comprende también. Bueno, aquí se está expresando de todas las formas. Mierda Bernabé. A la mierda, Bernabé. Compartiendo este evento histórico en Murcia. ...en directo, en Periscope, Facebook... YouTube... ...señor Bernabé... ...su hermano se va de los puertos también... ...saludos institucionales... ...ya ves... ...no solamente se va Rajoy, eh... ...ojo... ¡Fascista! Que... <risa> ...aquí... ...muchos políticos se van hoy de sus cargos en las respectivas comunidades autónomas, los delegados, los delegados del gobierno, los ministros, como de la SERNA, también se van fuera. Así que. Bueno. A ver, a ver, Paco, ¿cómo, cómo te vas, Paco? A ver, a ver. Bueno, dejamos un poco mañana, ¿no? Habrá que venir mañana también, claro. Hay que. Todos los días, y, tod todos los días y todos los días nos vemos en la tía. Y todos los días nos vemos en la vía. Y todos los días nos vemos en la tía. ¿Dónde nos vemos todos los días? En la tía, en la tía. ¿Dónde nos vemos todos los días? En la tía, en la tía. ¿Dónde nos vemos todos los días? En la tía, en eyes, la tía. ¿Dónde nos vemos todos los días? En la tía, en la tía. ¿Dónde nos vemos todos los días? Dónde lo vemos todos los días? ¿Dónde lo vemos todos los días? Todos los días. Y quién nos ha esperado hasta ahora, la vida. ¡A la salud de Bernabé! Dice. Este tiene peligro aquí. Alegría del <risa> vuelo. Adiós con el corazón. Cantándole adiós con el corazón a ver, Nabel. Alegría del vuelo. Serás el fin. Tremendo, ¿eh? Adiós, Bernabé, adiós. Adiós, Bernabé, adiós. Adiós, Bernabé, adiós. Se está cantando aquí la gente. Consuelo, saludo, consuelo, Nuria, Marcos. Aquí, Marcos está en está en las vías, está en todas partes. La gente gritando que la policía fuera de las vías 263 días consecutivos. 263 días consecutivos. Y esto, insisto, ¿eh? esto continúa. ¿eh? Esto no es una despedida. Esto es un punto y seguido. Esto es... Que mañana va a ser el 264, pero. Bernabé, adiós, adiós. Brinde. Y el lunes, Radio Vías, ¿eh? El lunes, queréis enviar mensajes? Que el Ballesta, atiende que eres el siguiente. Ballesta, atiende, que eres el siguiente. Alumbrale que no puedan grabar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está grabando? ¿Eres el siguiente? ¡Ballesta! ¡No te queda una siesta! ¡Ballesta! ¡No te queda una siesta! Están diciéndole a la gente aquí. A Ballesta, el alcalde de Murcia. Ya ha caído el ministro Fomento. Ha caído el delegado del gobierno. Ballesta le queda una siesta gritando la gente, gritando la gente, Ballesta queda una siesta. Y aquí veis la pasarela, la pasarela del muro, y por ese motivo lleva la gente 263 días. ¿No la ves? Es que está muy oscuro, claro, es de noche. La gente cuando la tenga que subir, pues también tendrá que pasar un mal rato. Y por eso, por eso está la gente luchando 263 días. Ahí arriba de donde se encuentra la policía, como cada día, podemos ver el muro, pa la pasarela para atravesar el muro. ¿Tío, toma, para ti? Yo no tomo alcohol. ¿Tampoco? <risa> ¿Tampoco? ¿Tampoco? Tampoco. No, no, no, no. Yo... Aquí dibujando que se vea bien claro la pasarela y por qué la gente lleva tanto tiempo luchando. Gracias, Susana. La gente está tomando sidra, ¿eh? No... Nada más lejos, pero yo tampoco tomo sidra. No consumo alcohol. Salud a la cámara, salud a la cámara. Eh, eh. Eh. Bueno, yo, yo estoy enfocando a la pasarela. Porque hay gente, ya, hay gente que se conecta. Viene Miguel y me, y me dice que enfoque a, a otro sitio, pero aquí en la Cámara del Pueblo. La Cámara del Pueblo. Pero yo aquí lo que quiero mostrar es ¿eh? por qué llevamos tantísimos días luchando y llevamos luchando tantísimos días por esa pasarela. ¿eh? Para que se vaya, para que la quite. Buenas noches, buenas días. Noche. Y por eso en esta plaza, pues toda la gente lleva... ...263 noches consecutivas... ...hoy de marcha por el centro de la ciudad... ...desde las 9 de la noche... ...desde las 9 ...y desde las 8 ...la gente ha venido... ...a concentrarse aquí en las vías... ...y bueno, celebrando... ...que Bernabé, delegado del gobierno... ...tiene que, de, que dejar de estar aquí... ...que dejar el cargo... ...y el ministro de fomento también de la serna, entonces que eso de alguna manera pues se entiende la gente que a peor no se puede ir ¿no? y que entonces esta pasarela pues bueno la gente confía en que la obra no continúe, en que la obra no continúe de una manera u otra ¿eh? y que la represión pues al menos no, no, vaya, no esté siendo, no sea como ha estado siendo hasta ahora. Así que es un momento histórico aquí en Murcia, porque luchar 263 días seguidos, más de ocho meses y medio, no es lo mismo que te pille la caída de un gobierno corrupto, que te pille sentado en el sofá, a que te pille en la calle como cada día, ¿sabes? Es diferente. Igual que tú que estás ahí todos los días en Periscope, en Facebook, en YouTube... ...pues no te pilla de primeras... ¿eh? ...no te pilla de primeras... ...entonces no es lo mismo... ...no es para nada lo mismo... ...para nada es lo mismo... ...fijaos con la tranquilidad... ...que la gente pues puede circular... ...son 12 pasos... ...este paso a nivel... ...y en cambio pues como ya han cortado... ...un paso a nivel... ...a más allá de, de un kilómetro... ...por esta calle al fondo... ...pues la gente que quiere cruzar... ...por el otro paso a nivel... ...tiene que dar un rodeo de dos kilómetros... ...de más de dos kilómetros... ...y si cortan este... ...pues la situación solamente puede ir a peor... ¿Eh? ...la movilidad... ...en este caso la, la... calidad de vida de la gente... ...entonces la gente va a seguir en la calle... ...va a seguir luchando... ...y mientras tanto los corruptos... ...pues seguirán cayendo... ...unos se van... ...otros vendrán... ...esperemos que la vida no siga igual... ¿Eh? Esperemos que la vida no siga igual. Yo particularmente insisto que hace siete años en el 15M gobernaba el PSOE, el Partido Popular estaba en la oposición y la gente se echó a la calle. Siete años después estábamos muchísimo peor, muchísimo peor y lo único que salen a la calle diariamente son la gente de Murcia. Y ahora estamos peor y en una misma situación política que antes, gobernando el Partido Socialista y la oposición el Partido Popular. Tendremos que hacer también cierta autocrítica y preguntarnos en qué hemos fallado. ¿no? La gente en qué hemos fallado. Hay que hacer cierta autocrítica porque estamos igual, estamos igual. Esto es como si te duele la cabeza y te rompen una pierna y celebras que la cabeza ya no te duele tanto, ¿eh? Comparado con el dolor de pierna. Es eso. Así que, oye, Murcia no se parte, Murcia se comparte. Aquí hacemos esfuerzo tremendo para poder mostrar esto. Yo insisto que mientras la gente estaba. Mientras la gente estaba en la calle, yo estaba hoy acostado, ¿eh? Hoy, hoy no podía más, ¿eh? Hoy no podía más. Eh. Y bueno, al final, querido venir para mostrar, al menos, que la gente lucha. seguir dejando claro que en Murcia la gente sale a la calle, no se conforma, no, no se resigna. Muchas personas podrían pensar, bueno, pues ya se ha acabado. No, no se ha acabado. Eh. Sí, sí, soy un humano y... Y soy un humano que se cuida menos de lo que debería. ¿eh? Yo aquí ya lo digo: que como me dé aquí algo, como de fallezca a la que abra el ojo me dicen, te dijimos que descansaras, ¿sabes? Es lo primero que, no, que, que me dicen. Luego, ya si eso me dicen de, de ir a un hospital. Pero lo primero que me van a decir es eso. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Pero bueno, vamos a mostrar esto. Vamos a ver mañana si descansamos. Importante. A mí, cuando me dice la gente que descanse, yo le digo, mira, pues ayúdame a descansar, ¿eh? Entonces, podéis difundir. Ahora, en las vías tenemos una radio, se llama Radio Vías. Está en Facebook, está en Spreaker, está en Twitter. Puedes entrar y puedes compartirlo. Puedes entrar a la página de Facebook y puedes darle al botón, invitar a amigos. Y entonces, difundir, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que intento es que todo esto sea visible. Es decir, simplemente... Procuro que el mismo esfuerzo que hace la gente tenga más visibilidad. Entonces, si invitáis a gente y eso va en aumento, pues yo también pues me dedico un poquito a descansar, que va bien. Radio Radiovías la escucharemos, sí, ¿eh? en Spreaker la, la, la tenéis, en Facebook, facebook.com, Radiovías. Twitter.com radio, radio Vías. Instagram, que aún está sin estrenar, pero ahí está. Instagram.com Radio Vías. Tened en cuenta que esto ya es un movimiento social, que es el esfuerzo es inmenso. Hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Entonces, yo os invito a que entréis en la página de Radio Vías, que entréis en la página también de, eh, en la... En, en la, ...en la mía... ...pero no porque la página sea mía... ...la página es de Facebook... o sea ...el día que Facebook le dé la gana quitarla... La, la, ...la quita y se va la puñeta... no ...es decir, aquí lo que estamos es... ...publicando en Cecilio CEA... ...en esa página... ...publicando todos los vídeos en directo... ...en YouTube, en Facebook... ...en Periscope... ...entonces, yo sí que os invito... ...a que invitéis a la gente... ...sé que sé que seguís... ...pero invitad a más gente... ...de así yo también me doy un descansito... Invitar es que hay un botón concreto que se llama invitar, una cosa es compartir, que es compartir la publicación para ponerla en tu muro, para que alguien la vea, e invitar es poner a un clic de distancia el me gusta la página, hay un botón que pone un, un enlace pequeñito que pone en, la, en las páginas, invita a tus contactos o invita a tus amigos. A ver, tener en cuenta que en la televisión en la televisión, nos están bombardeando con anuncios una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo invitando a la gente, compartiéndolo en muro. muro, si por más que repitamos, ¿eh? Pero para que esto sea visible, es una y otra vez una y otra vez. Saludos, Alfred, Nuria, José Antonio, muchos saludos. Hoy, pese al agotamiento, aquí estamos, ¿eh? José Antonio... Espero que te encuentres bien, José Antonio. buenas dime. Ah, sí, que, estu que estuvimos hablando. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Buen día hoy. Sí, son muchas cosas y algunas se me escapa. pero hay que ir, ¿no? A la manifestación de los pensionistas sí que. Esa sí que fui. ¿Eh? No estaría en ese momento, pero sí que sí que estuve desde la mitad, sí. No no no no, no, no se está oyendo hasta que una, una vecina nos está comentando. Ah bueno tampoco que se oiga tampoco. Vale vale una vecina que me está comentando... ...situaciones que, que, que sucedieron... en ...la manifestación de los pensionistas... ...hace unos días... ...pero que no quiere... ...no quiere que se le oigan y se vea... ...pues lo respetamos... Para, ...pero claro, si se acerca a mí... ...se ve... ...se escucha en el, en el micro... ...bueno... ...hermano, desconecto... ...oye... Eh, eh, ...Liante... ...un abrazo... ...muchas gracias por todo tu esfuerzo... Eh, que estás haciendo... ...montar ese evento contra el muro Y aquí animo a toda la gente a que entre. Luego volveré, cada día, ahora, cada día volveré a publicarlo en Twitter. Hay un tweet donde muestro todos los datos posibles. Lo iré retuiteando, compartiendo en Facebook. Más de una vez, cada vez que me menciones también. Porque ya se va acercando el día y es muy importante que... Cuanto más, mejor, ¿eh? Cuanto más, mejor. Y, y oye que... ...tenemos que ser agradecidos al esfuerzo que hace la gente... ...que aquí... ...parece que nos... ...que, que, que, que se nos va... ...no sé, el alma... ¿eh? se nos va el alma por, por... ...por ser solidario, ¿no?... ...y de aquí en las vías estamos aprendiendo que la solidaridad... ...es importante... ...y la solidaridad pues también se puede... ...se puede hacer también... ...pues... ...compartiendo el concierto... ...si puedes asistir asistiendo... ...si sabes de alguien que, que le gusta la música electrónica... ...pues diciéndoselo... ...15 de junio, garaje, beat club... ...concierto, música electrónica... ...y aquí en las vías todavía queda gente, la policía... ...también al otro lado... ...hay dos coches, una furgoneta... ...un furgón de policía, aquí hay otro... ...para la solidaridad, la solidaridad no hay fronteras, así es... ...igualmente Eliante, igualmente... ...por cierto también, enhorabuena por... ...tu reciente... ...situación laboral... ...Jesús también, míralo, aquí, aquí está... ...sí, sí, míralo... ...masticando, qué raro... ...qué raro... Bueno, aquí, Juan, y aún tenemos gente, ¿eh? Que... Aunque, bueno, después de la paliza, porque yo he venido, me he incorporado algo tarde. No podía más, pero la gente ha estado cantando, ha estado saliendo. Han ido rapidísimo. Yo no podía ya pillarles esta mañana, fin de más, mar. Loli, Mariano. Sí, sí. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Le han puesto una pegatina? A ver. ¿Te han puesto una pegatina, Jesús? Hostia, míralo. A la mierda. Es del Prat. Ay. Jesús también está hoy aquí contento a la gente contenta, feliz y él también se contagia de esa felicidad y de esa alegría bueno, yo, con vuestro permiso sé que hay gente sé que es un día histórico pero yo con vuestro permiso voy a desconectar voy a tratar de descansar en la medida de lo posible vamos compañeros ánimo eh, pues, estoy... Yo, vuelvo, ¿eh? A las nueve, mientras estaba la gente por ahí por la calle, yo estaba durmiendo. Me eché una siesta de 20 minutos porque no podía, o sea, no podía. Pero de eso que podía ver, que a mí me dormido ya de un tirón, eh. Pero digo, va, voy a ir para allá, grabar un poco. Mira, ves Rume, pues mira, lo, te, lo tenemos aquí detrás, eh. Ahí para que no te. Ahí que lo podáis ver. <risa> Guadalupe Angelillo, aquí estamos, como cada noche en las vías, hasta que no quede nadie. Hasta que no quede nadie, pero si no íbamos a ir al concierto, tío. Sí, esta Hostia, noche hay un conciertico solidario bastante interesante, el talí ahí en el claro. cuarto de artillería. ¿Ah, sí? sí. Pues ver, También hay un concierto de, de jazz en Guadalupe, que ayer... Lo, lo comunicó una persona que estaban aquí, un concierto también majo, y luego está el concierto de gente del barrio, de mmm, los hermanos de, de Noelia, Cien Dolores, que hoy están de concierto en la Sala Revolver, a las 11 de, de la noche, o sea, hoy hay concierto para reventar, hoy hay pero concierto... Hay entre, entre festivales y conciertos bueno, hoy están la noche, celebrando sí, sí. que el PP sale sí, de esta... No estaba previsto, no estaba previsto, pero... No estaba previsto, pero pero bueno, celebrando, sí, hay que aprovechar. Bueno, ahora ya esto ya, demasiada luz. Venga, que va a salir, Ceci, que nunca sale aquí va a salir... Claro, bueno, últimamente, últimamente, algo más, ¿no? Porque la gente también pues, me, me va diciendo que me quite un, también un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza y vamos saliendo, pero la gala... Nada más, ver, me he hecho Un poema, <risa> un poema. <risa> poema, pero... Todos los días nos vemos en las vías. Todos los días, todos los días. Y si no el primero, el último, porque aquí ya cuando en las vías no queda nadie, sí, eso sí que... Entonces, mucho cansancio, mucho agotamiento, nada más, todas las mañanas a las siete y siete y media ya despierto, mi hermano también va para, para la clase, y entonces entre que duermo tarde y despierto temprano, pues un poquito de hora de descanso, y, eh, pero claro, es que cuando estás luchando contra algo tan injusto, no deja de ser un maltrato, ¿no? Porque te están violentando, te están quitando tu salud, te están quitando tu tiempo, tu ocio, tu, tu rutina, ¿no? Tu, tu, tu descanso. Entonces, bueno, hay que cuidarse. Aquí, cuando no retransmite uno, pues a, a alguna persona más retransmite... ...y bueno, y lo bonito es que aquí, pues en el barrio... ...mira, esta mañana estaba Juan Vicente... retransmitiendo en directo... ...ahora, antes de venir yo, estaba también Mariluz... ...en otras ocasiones, la Tita, Silvia... Eh, ...Miguel también, el, el muyallo, el, le transmite en este caso en Facebook... Es claro, para mí me parece precioso ver cómo un pueblo está empoderado... ...y aquí, pues los corruptos saben que la gente tiene móvil la gente tiene cámara, la gente se conecta en directo y muestra la realidad, y al directo todavía lo temen, al directo lo temen, porque la grabación pues te quitan el móvil o, o luego, pues, no sé, tú te autocensuras, porque no sabes lo que puede pasar, pero el directo, ¿cómo te autocensuras? El directo, si mueves la cámara, la gente ve que te ha sido, que entonces es muy importante comprobar la valentía que tiene tantísima gente aquí, ...y simplemente mostrar el camino, y pues ya está. ¿Has tenido algún problema con, en el paso con la policía? ¿Te ha pedido la identificación? ¿Te ha, te ha puesto dificultades para hacer este trabajo o algo? ¿Te ha, ¿Has tenido algún problema? ¿O simplemente por la magia del directo has podido seguir haciéndolo... ...sin ningún tipo de inconveniente? Mira, pues en los primeros días, cuando yo venía aquí solo... O sea, suelo decir con mi hermano, eh, los dos solos, ¿no? Que veníamos. Y retrometía en directo, pero no se sabía que estaba retrometiendo en directo. La gente no me hablaba eso. Eh, lógicamente, aquí todavía no, no nos conocíamos. O sea, no hemos ido conociendo, ¿no? Era, éramos todos desconocidos, no nos conocíamos prácticamente claro, ninguno. Pero nos miramos, luego nos acercamos, luego nos saludamos. Y entonces sí que hubo un día que la policía me dijo que le enseñara el móvil, que le enseñara los últimos vídeos grabados sí, y todo. ...pero salvando ese momento... ...incluso el otro día cuando identificaron a Dani... ...a mí sí que me echaron de la acera... ...que por eso Dani se quedó en el... en el, ...Dani se quedó en el otro lado... Pero, ...Dani se quedó en el otro lado... ...y cuando a le identificaron le dije yo... ...voy a comenzar a grabar... ...a emitir, puedo, sí... ...entonces sabían que yo emito... Eh, ...seguramente... ...de todas las maneras hubiera emitido igualmente... ¿eh? ...pero... ...digo, oye, que estás consciente que voy a pedir ...y en ese sentido no hay, no hay problema... ...incluso en un, creo que en una o dos ocasiones... ...hasta he tenido una conversación en directo con, con un policía... Eh, y, y no tenía problema... ...en otras ocasiones, vamos, no querían ni saber nada... ...pero generalmente los directos no suelen hacer mucha, mucha gracia... ...por tanto ahí procuran también sacar... ...pero ya no por ser policía, pues la gente cuando está en directo... ...pues procura sacar la mejor versión de sí misma... ...claro, ya no por ser policía, ¿sabes? Es que es eso, ¿no? También esta es una manera de, de, de tener que educarnos todos... ¿eh? porque parece que cuando uno no lo ve... puede hacer lo que dé la gana y al final, mira... ...pues aquí al estar en directo estamos compartiendo la realidad... ...nos estamos educando, estamos mostrando que se puede ser... ...pacífico y al mismo tiempo estar luchando cada día y que el muro no lo van a poner de ninguna manera y que los políticos corruptos van a ir cayendo uno tras otro, por más altanería, prepotencia, arrogancia eh, y carencia de conciencia y empatía que tenga. Entonces la lección que está dando Murcia es impresionante. Yo creo que no somos ni conscientes, no, nosotros aquí a veces nos quejamos de que viene más gente. Estamos haciendo semana. historia, estamos haciendo historia, ahora vamos. Es absoluto, es absoluto. ¿Eh? ...crees en el momento en que tú piensas... ...y te crees que estás haciendo historia... ...también la cosa puede ser que empieza a cambiar... ...porque empiezan a salir ídolos... empiezan a salir imágenes... Eh, empiezan a salir nombres, eh, fechas... ...y yo creo que eso tampoco es eh, necesario... Eh, ...quizá en un futuro sí, para rememorar ¿no?... ...como la gente quiere rememorar el 3 de octubre... ...el día del 3 de octubre... ...que fue un día bastante productivo... ...para, eh, para que no se hiciera esto... ...se desmantelaron la... ...lo que sí que sucede es que... ...sin necesidad de que haya... Sin, sin necesidad de que haya eh, cierta egolatría o narcisismo sí que el hecho de, de saber que estás participando en un momento histórico hace que la gente que no venga tenga otra perspectiva, ¿no? es decir, se están perdiendo, no es tanto por la gente que viene aquí porque vienen no por hacer historia sino vienen por su propia conciencia, vienen porque cuando se quedan en su casa su conciencia se siente eh, violentada, ¿no? entonces que la gente que la, que, la, que la gente que no viene para acá sepa que no está contribuyendo no está contribuyendo a un momento del que se va a beneficiar ¿eh? y del que un día pues te hablará y que no sabrás qué contar de la, dónde estabas tú o, o, sabes y cuatro calles más allá Es que es una vergüenza eso entonces bueno animar a la gente a que venga siempre eh, eh, por pues lo que decía antes y tal o sea, sabemos que estamos haciendo historia pero estamos haciendo humildemente una lucha o sea, no no nos creemos más que nadie ni nada, somos vecinos que venimos como cada día a luchar o sea, y ya está, vamos a estar aquí hasta que esto o, o se logre o nos echen de aquí a patadas porque no hay otra forma de que nos echen de aquí ni por más policía que vengan ni más que se empeñen o sea, no nos van a echar de aquí porque estamos en una lucha legítima bueno, aquí estamos saludando al, al muchacho que también lleva eh, su lucha particular con, con la administración con, por la escolarización de, de su hijo no con autismo. Muro. ¡No Ey. Muro. Ey, chicos! Ey. ¡Jorge! ¡Jorge Irene! Me, me. ¡Jorge Irene! Me, ¡Grandes! Me, me, me. Muy grandes. Bueno, nos vamos a despedir, ¿eh? Nos vamos a despedir. Porque... porque. ¡Liante, te quiero! ¡Liante, te quiero! <risa> ah, por cierto, por cierto. No me quiero despedir sin una mención. Vamos a ver. Que no quiero que se lleve perfecto, a confusiones. Perfecto. Voy de negro. No. Paco, no por ti, Paco. Paco, no por ti, Paco. Voy de negro por Radio Televisión Española. Voy de negro porque se celebra el sexto viernes negro. Y esperemos que sea el último. Esperemos que con la caída. ...de este gobierno, que un juez dice que es corrupto... ...que tampoco hace falta que lo diga un juez, es evidente, ¿sabes? O sea, tú, tú ves a una mujer que la han violado y, y, y hay pruebas de ello... ...no hace falta que lo diga un juez, la mujer ha sido violada, ¿me explico? Vale, pues esto es lo mismo, ¿eh? esto es lo mismo... ...pues, sí, vamos a ponernos aquí, que no nos atropelle... ...y, entonces, vengo de negro, como cada viernes... ...porque Radio Televisión Española... Radio Televisión Española es de todos, Radio, Radio Televisión Española es tuya, es mía, es de todos, es de todos. Y Radio Televisión Española se defiende, así que hoy de negro completo, de negro completo. Importante recordarlo porque yo, insisto, estoy muy agradecido a la gente de Radio Televisión Española porque he aprendido mucho. Podría decir que he aprendido más y que me he hecho mejor persona viendo Radio Televisión Española que estudiando en la escuela en la educación obligatoria, ¿vale? Entonces, eso pues bueno, creo que hay que ser agradecido y también reconocer que es muy duro luchar desde dentro. Luchar desde fuera, criticar puede ser fácil, pero luchar desde dentro es muy difícil y siempre ha habido gente que ha estado luchando dentro de Radio Televisión Española, siempre gente que no ha querido irse porque sabía que si se iba estaban haciendo que la Radio Televisión Española fuera peor porque se van las buenas personas y dejando a la gente malvada maliciosa, mediocre estúpida y no, y mucha gente ha aguantado ahí todo lo que ha podido así que a toda la gente de Radio Televisión Española esta despedida va para toda ella y José Antonio Sánchez ¿eh? presidente de Radio Televisión Española que está en los papeles de, de Bárcenas lo deslitas tú. Por aquí no hemos visto... ...que se te haya caído tu cara de vergüenza. No la hemos visto, ¿eh? La hemos buscado, pero no la hemos visto. No sé, a lo mejor es que no se ha caído. A ver, vamos a ver. Espérate, porque por aquí... Vamos a ver. ¿Sabes qué pasa? Que también hay gatos. Pero no creo que si se te cae la cara de vergüenza... ...se hubiesen comido tu cara. Creo que no. No, no. Com comprobado. Comprobado, José Antonio. Tu cara no, no se ha caído aquí de vergüenza. ¿Eh? Saludos cordiales. ¡Ah, mira! Vamos nos, vamos a despedir. A ver. Pero vamos a ver, Lola, a ver. A ver. A ver, a ver. Recuérdame el nombre. María. María, que se lo junto siempre también. Es que yo con la María y con la Maricarme no, no veas, ¿eh? María, ¿qué quiere decir? A ah, ver. ¿eh? Adiós, Bernabé Muy bien, oye, un aplauso, un aplauso, eh Un aplauso Os mando saludos cordiales Le manda saludos cordiales María le manda saludos cordiales a Bernabé, eh Saludos cordiales, pues mira, pues con esta imagen Nos vamos a despedir A ver Escucha también un momento el micro. Espérate. Pero un momento, pero fíjate aquí. De ahora nos repites así, no son para que traes. Hay que esperar unos 5 segundos hasta que pegue. Es ese timbre, ¿no? Sí. Vale? Venga. Bueno, bueno. Nos vamos a despedir. O ¿Sabes que te digo? Yo estoy cansado. ¡Ay! He hecho hoy. Nos vamos a despedir. Adiós, Rajoy. Adiós, Adiós, de la Serna. Adiós, ¿a quién? ¿A Berna? Adiós, Berna. ¿Berna qué? Bernabé. Bernabé. Ahí está. Adiós, Bernabé. Adiós, Bernabé. Adiós. <risa> Saludos cordiales. Ahí, ahí Saludos cordiales, estamos aquí con María ¿Qué es el futuro? Tú eres el pasado oscuro Ella es el futuro blanco ¿ven? ¿eh? Futuro deslumbrante Y tú eres el pasado sombrío No oscuro, sombrío ¿Eh? Futuro sombrío Entonces, adiós Y por supuesto adiós a toda la gente A la gente que está ahí conectada Hay que mandarle besitos. Porque hay gente muy buena que está ahí conectada que nos está viendo y está ahí todos los días. ¿Vale, María? Entonces, a la gente que está conectada, la mandamos un sí. sí. ¿Eh? Gente muy buena que está ahí todos, todos, todos los días conectada. Todos, todos, todos, todos los días conectada. Así que, hasta mañana, fins de más. una abrazada a tu dom, una abrazada, ver, el micro, así. Ahí, así. Una abrazada a tu dom y hasta mañana. Y adiós. Ya estamos. Venga, desconecta.